Hola, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Mundo Rosy. Soy Rosalba López y te quiero compartir esta hermosa corona navideña con motivo de Papá Noel. ¿Conoces el significado de que las coronas sean en círculo en el paso a paso? Te lo cuento. Por ahora te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que actives las notificaciones, a que le des un me gusta a este y a todos los videos y a que me dejes tus opiniones en un comentario que estaré gustosa de leer. Vámonos al tutorial. vamos a usar pañolensi sí verde, suavetina roja, pañolensi sí crudo, pañolensi sí estampado, piel de ángel color piel, flis negro, peluche, vamos a utilizar algodón siliconado, por supuesto el cartón, sombras y rubores, opcional y copor y papeles de regalo, tenemos gafas, pin decorativo, los ojos, tenemos cinta decorativa para el moño, adorno, los hilos para coser, y guata como herramientas tenemos entonces la silicona fría, caliente, agujas y alfileres, metro, lápiz, pincel, tijeras para papel, las tijeras para tela y el papel para sacar los moldes vamos a tomar el cartón y el molde lo vamos a cortar cuatro veces entonces con un lápiz lo trazamos así de esta manera entonces miren acá ya me quedó trazadito cortamos cuatro veces y entonces vamos a disponer las partes de la siguiente manera entonces vamos a colocar las partes de esta manera y las otras las vamos a colocar de esta otra forma como intercaladas se los voy a explicar mucho mejor, yo acá tengo ya un paso adelantado, miren, con las otras miren cómo se ve, entonces les explico, las partes que vamos a seguir pegando las pegamos intercaladamente respecto a las de abajo. Esta forma de armar una corona en cartón es muy fácil y ustedes pueden armar una corona, bien sea de dos o tres capas. La mía es de dos capas de cartón y queda muy fino. Ya es opcional lo que ustedes quieran hacer. La idea sí es entonces que cuando vayan a pegar otra capa encima lo hagan de esta forma intercaladamente. Ahora tomamos tiras de guata de aproximadamente un metro de largo por 5 centímetros de ancho que son con las cuales vamos a forrar en primera instancia la corona para darle volumen. Entonces lo vamos a hacer así de esta manera, envolviendo las tiras y dándole el volumen que ustedes quieran según las tiras que quieran utilizar. Ya teniendo la corona forrada en la guata, por las veces que ustedes deseen, según el volumen que le quieran dar, vamos a cortar tiras de paño lenci verde de un metro de largo por 5 centímetros de ancho aproximadamente y vamos también a forrar la corona en este paño lenci. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, vamos a empezar por el revés para que nos quede oculto y al dar la vuelta que por el derecho no nos vaya a quedar, miren, que no nos vaya a quedar así de esta manera, que nos cubra todo, miren acá no se ve nada, entonces esta es la manera correcta de hacerlo. Entonces vamos a continuar así tratando de dejar el mismo espacio y vamos a forrar toda la corona de manera que el pañuelo en sí cubra bien lo que ya habíamos forrado con guata traten de que cada tira termine siempre por el revés y pegamos y ahí mismo pegamos la otra tira con la cual vamos a continuar la labor les cuento que la corona en forma de círculo es porque es un símbolo universal relacionado con el ciclo ininterrumpido del tiempo, de las estaciones, de la vida misma. Entonces es un símbolo de infinito, de que la vida no se acaba y siempre continúa. Acá ya vamos terminando entonces de forrar. Miren que me he gastado yo en este caso eh, solamente 5 tiras de y sí de 1 metro por 5 centímetros de ancho. Entonces nos dio preciso para terminar acá por el revés. El paso a seguir entonces es colocarle el adorno. Este adorno yo lo he sacado de una tela brillante navideña que tenía eh, muy propicia para ser cortada así en estas tiritas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a tomar entonces, vamos a empezar desde este punto, pero lo vamos a hacer desde el revés. Entonces colocamos acá el adorno, y vamos a ir girando por entre la corona, así como lo hicimos con las tiras de pañolensi, cubriendo todos estos empatecitos que ustedes ven. Cada bordecito de las tiras de pañolensi lo vamos a ir cubriendo con este adorno. De esta manera, entonces, pasando el adorno como lo hicimos con las tiras de pañolensi, vamos a cubrir toda la corona, toda con este adorno. Tenemos ya nuestra corona navideña forrada en guata, en pañolense y con el adorno. De pronto acá en la parte de abajo me hizo falta, yo tenía del mismo adorno pero en otro tono, pero no importa porque acá va lo que es el papá Noel. Entonces ahora vamos a pasar a mirar los otros moldes. Tenemos acá por ejemplo el molde de los brazos que son cuatro partes cosidas a la mitad y cada parte cosida con la otra formando entonces enteramente los brazos. Tenemos también entonces que aquí vamos a cortar el mismo molde en cartón y lo vamos a introducir, primero volteamos los brazos al derecho y ahora con mucha delicadeza vamos a introducir el cartón. A quienes ven este canal por primera vez, no olviden suscribirse, activar las notificaciones desde la campanita, darle me gusta al video y dejar un comentario. Me encantará leer las opiniones acerca de este video, cómo les ha parecido. Vamos ahora entonces a introducir un poco de relleno muy delicadamente. Nos vamos a ayudar de las tijeras para empujar el relleno hasta el centro. Y miren, así nos queda. Vamos entonces a mirar ahora las otras partes. Acá tenemos el gorro. Tenemos también la cabeza hecha en piel de ángel. Lo mismo que la nariz que la vamos a coser como un yoyo. Tenemos las partes del bigote que las vamos a coser con puntada de estón, lo mismo que el corazón, que es la orla del gorro. Tenemos también acá las barbas. Entonces, vamos a comenzar nuestra labor y vamos a comenzar por pegar los guantes. Vamos a rellenar primero y luego vamos a pegar. Pegar los guantes es muy sencillo, simplemente es ajustarlos acá a la parte que nos hace las veces de brazo y con hilo resistente y puntada normalita de basta, puntada de IVAN, vamos a pegar brazos y guantes. Tomamos una tirita de peluche de 10 centímetros de largo por 2 o 3 de ancho y la vamos a colocar como puño a los brazos. Siempre partiendo del revés para que el empate quede por allí por el revés. Así nos queda de esta manera. Como ya les había comentado, el bigote lo vamos a coser con puntada festón y lo vamos a rellenar un poco con el algodón siliconado. Lo mismo vamos a hacer con el corazón que es lo que nos hace las veces de borla del gorro. Entonces solo es coser con puntada festón y tenemos entonces armado nuestro bigote. Acá ya quedó listo el bigote del papá noel y también quedó listo el corazón o borla del gorro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a continuar haciendo la nariz. Es un óvalo en piel de ángel está en los moldes vamos a hacer puntada envolvente vamos a cerrar como un yoyo y vamos a rellenar acá ya lo tenemos listo ya lo hemos terminado hemos rematado las puntadas y ya nos queda lista la nariz tenemos ahora la cabeza la cual le hemos hecho una abertura por la cual hemos rellenado y luego eh, hemos cosido ahora estamos uniendo la cabeza con el gorro lo vamos a hacer con aguja de hilo para que nos quede mucho más fino. Una vez pegado el gorro de la cabeza procedemos a pegar el borde, que es una tira de peluche aproximadamente unos 20 centímetros de largo por unos 4 o 5 de ancho. El empate siempre por la parte trasera y pegamos la colita del gorro al gorro mismo y luego el corazón que ya les he dicho es la borlita del gorro ahora ubicamos el centro de la cara para entonces pegar los ojos y lo hacemos con en este caso con silicona fría vamos entonces ya luego a empezar a armar el papá noel en la corona vamos a pegar los brazos nos cercioramos bien en qué parte van a ir pegados y lo hacemos con la silicona fría pegamos primero un lado o medimos más bien en dónde debe ir pegado y de acuerdo a esto colocamos la silicona fría en el otro extremo y pegamos lo que son los brazos Antes de pegar la cabeza hay que hacer varias cosas, entre ellas pegar las gafas, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar donde queremos que vayan y vamos a abrir unos pequeños orificios, en este caso con una aguja gruesa y por allí las vamos a introducir. Una vez las tengamos ubicadas, damos vuelta y ajustamos por el revés doblando las paticas de las gafas. Bueno, ahora sí podemos entonces pegar la cabeza entonces echamos suficiente silicona tanto en la corona como en los brazos y ubicamos la cabeza de nuestro papá noel vamos a continuar organizando las barbas las barbas que vamos a hacer le vamos a dar un eh, colorcito en el borde en este caso con sombras doradas Vamos a hacer un difuminado con el pincel muy leve, lo pueden hacer también con pinturas acrílicas o tizas pastel, en este caso yo lo estoy haciendo con sombra dorada de maquillaje. Lo hacemos también con el bigote. Vamos ahora a pegar las barbas y obviamente vamos a empezar por la barba más grande. Vamos a correr un poquito el borde del gorro y desde allí vamos a empezar a pegar pegando también por todo su contorno. Lo mismo vamos a hacer con la barba mediana, que es la del pañolense estampado, y con la barba más pequeña, que vuelve a ser que igual que la grande, en pañolense crudo. Levantamos la barba y pegamos por todo el contorno. Esto lo repetimos con las otras dos. pegamos la lengua que es un pedacito de pañuelo y rojo y a continuación pegamos los bigotes no olviden las personas que ya se han suscrito al canal y quienes llegan por primera vez también compartir el canal para que muchas otras personas conozcan de este canal de manualidades antes de pegar la nariz Vamos a colocar un poco de rubor y pegamos la nariz que ya la hemos realizado en un óvalo pequeño de piel de ángel color piel haciendo un yoyo -yo y rellenando. Pegamos entonces la nariz. Colocamos un poco de rubor en la nariz, también para darle un buen aire, un buen semblante a este papá noé y a, a continuación lo que hacemos es pegar el pin que va en el borde del gorro, en este caso es un muñequito de nieve en porcelanicrón y también pegamos un moñito en el corazón. Empezamos a realizar el moño. Y voy a tomar una medida de más o menos 35-40 centímetros. Corto esta primera medida para que me quede exacta las otras dos que voy a cortar. Con esta medida corto otras dos partes, en total son tres. la voy a doblar y la voy a organizar dejando la unión en la parte trasera, me queda esta medida, doblo la otra un poquito menos, por ahí uno o dos centímetros menos que la anterior y lo mismo voy a hacer con la tercera parte. Teniendo ya las tres partes dobladas, las tomo y las doblo también a la mitad y les hago un pequeño corte al lado y lado, un corte a este lado, un corte al otro y uno esta otra parte que he dejado de lazo y retomo el chelín y hago un amarre con él. Una vez ya hemos amarrado, entonces cogemos cada parte del moño y le damos la forma. Como es una cinta alambrada, entonces se presta para darle buena forma. Cortamos los excedentes internos que nos hayan quedado de cinta para que no se vean feos y vamos dándole forma al mono, entonces cada parte la desdoblamos y le damos volumen. Algo que debemos tener en cuenta es que debemos tomar un trazo de nylon y con una aguja lo vamos a pasar por el extremo superior del gorro. Enhebramos el nylon, cortamos, pasamos como les digo, para que, para que podamos entonces amarrar este gorro de la parte superior de la corona y el papá Noel no se nos vaya a ir hacia adelante sobre todo para darle mayor seguridad y estabilidad hacemos un nudito y como es transparente entonces el nylon no se va a notar Retomamos el moño que hemos hecho en cinta navideña dorada, como lo hemos amarrado con un chelín, este nos va a servir para sujetarlo a la corona, entonces lo que vamos a hacer es que damos vuelta y por el revés hacemos un amarre y con las colitas que nos quedan vamos a hacer una argollita, un arito y de ahí es de donde vamos a colgar nuestra corona. A los extremos del lazo los vamos a cortar en diagonal doblándolos para que nos queden así estas punticas y los vamos a pegar con silicona fría, vamos a pegar estos extremos con silicona fría a la corona dándole un cierto movimiento para que no nos quede tan simple el moño, entonces miren lo hacemos de esta manera, organizamos el moño, ajustamos sus partes les damos volumen y los extremos del moño ya habiéndoles hecho el corte en las puntas entonces los pegamos pero dándole un cierto movimiento así va quedando nuestra corona entonces les había dicho entre los materiales que era opcional y copor y papeles de regalo porque pensábamos hacer unos regalitos forrados para poner en las manos del papá Noel. Pero vemos que no hay necesidad porque la barba ya nos quedó lo suficientemente grande y decorativa entonces ya otra cosa que le pongamos allí me parece que va a sobrar. Entonces prácticamente así nos queda nuestra corona, no obstante vamos a agregar acá en el centro otro moñito, en este caso de otra cinta decorativa navideña roja, un moño sencillo y a este moño también le vamos a poner a su vez otro moñito en el centro color dorado. Y es así como hemos terminado esta linda corona navideña con motivo de Papá Noel. Espero sus comentarios de cómo les ha parecido esta fácil y sencilla corona navideña con motivo de Papá Noel. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página Mundo Rosy, en Instagram, Mundo Rossi-Rosalba López, y en la cajita de descripción donde te dejaré los moldes de este lindo proyecto, encontrarás mi contacto de WhatsApp. Nos vemos en el próximo tutorial.